Buen giorno, cari amigo, o buen pomerillo. Doy el benvenuti a todas las personas que se han inscrito a este canal. Gracias mille a todos. Yo aspecto que estos ejercicios te sirvan para mejorar tu performance. Que un giorno tú impares cual cosa. Si tú le metes un poquito de disciplina, bolia y otra cosa como el sacrificio y la voluntad, Verás grandes resultados el esfuerzo que tú fai hoy domani se verá el giorno de hoy voy a fare 4 o 5 ejercicios se llaman se llama glúteo sodo con jennifer lópez 2 ya he jennifer lópez 1 eh, que con lo está un poquito dichamos principiante cuesta el, el de hoy serán 5 ejercicios que serán útiles para diventar tu glúteo duro sodo y solevarlo un poco un poco eso que está arribando el estate que mejor que están en forma hay que estar siempre activo, preparado, porque si no está el marito, el fidanzato o el amante guardando otras cosas. No, no, Luis te debe guardar a ti. Y tú te debes meter en forma, meter en forma. No te debes echar a andar sin zafar en niente. Pero el giorno de hoy habíamos bisogno de este tapetino, aunque un escale. Una si tú, si tú cuesta escale, no no, no, ce la hay, no te preocupes, no te preocupes. Simplemente, simplemente abre, chiudo chiudo, abro, chiudo, abro, abro y simplemente tú lo fai, yo lo faccio con la escala y tú lo fai sin ser, senza la escala ok, para iniciar vamos a hacer un poquito de, de movilidad esto así, avanti, avante, muevo la espalda, muevo un poquito el muevo un poquito la, el eh, previo de esto ya yo he hecho un pequeño rescaldamiento, pero vamos a, a iniciar con con 30 jumping ya y después del jumping ya eh, se, se, seguimos la secuencia de ejercicios que te van a ayudar a, a solevar ese glúteo, a diventarlo sodo como Jennifer López, cierto, siempre y cuando tú lo repitas de 2 a 3 vueltas a semana, tú mangas al giorno 3 vueltas, ¿no? hora allora el ejercicio, ¿por qué no hacerlo al menos 2 vueltas a semana? 10 minutos, 15 minutos, te servirá no solo por la parte estética, Anche para la salud ok ok ok vamos. continuamos nuevamente nuevamente nuevamente hago este cose cambio será un, unos ejercicios pequeños ejercicios que durarán menos 10 minutos 10 minutos de fila ok cambia cambia cambia cambia cambia ok me piego me piego ok me piego nuevamente nuevamente no te dimenticare Prima de iniciar, beber un poquito de agua, de mangiar cosa, no hacer actividad física, con la pancha troppo piena, ni aunque vuota. Ok, ok, ta, ta, ta, ta, un poquito de cosa, cosa, cosa, cosa. Iniciamos con nuestro jumping ya.